Hola amigos, soy Andrés Delgado, desde hace cerca de 5 o 6 años yo llevo creando contenido gratis, creando traducciones gratis, subtitulando videos gratis y últimamente también me he dedicado a revisar libros y he hecho uh, varios videos en YouTube, lo que se conoce comúnmente como BookTube y una vez más gratis. Eh, también colaboro con artículos periodísticos y de ciencia en medios como GK, y he trabajado también en la república y algunos otros medios y todo eso lo he hecho sin ningún beneficio económico alguno pero sí incurriendo en costos, teniendo que cubrir el costo de mi página web, de mi dominio y de algunas otras cosas, además del tiempo que se le dedica a esto entonces he decidido que voy a, ayudar a aceptar su ayuda porque algunas personas alguna vez me han preguntado cómo pueden ayudarme entonces he abierto este perfil para que me puedas comprar un café o tal vez un libro, depende de cuánto donen y bueno, les quería agradecer de antemano y más abajo están mis páginas web para que puedan ver todo mi contenido una vez más gratis y con licencias abiertas para que puedan ser eh, libremente distribuido y reutilizado. ¡Gracias!